Hola, ¿tienes cuatro minutos? Esta vez es un poco más largo. Y es que fíjate a quién he fichado. Nada, no, que es broma. Porque esta semana celebro un año de Tienes un minuto. Y eh, he querido hacer una recopilación de eh, algunas tomas falsas que, que son interesantes, por lo menos para echar a reír un rato. Bueno, el post de esta semana va de marca personal y de sentido del humor. Algo que si lo tienes, por favor, no lo ocultes. Explico algunas de las claves de por qué es importante el sentido del humor en la marca personal, pero yo creo que sobre todo es un post de más de celebración de este año de Tienes un minuto. Espero que te guste. Nos vemos la semana que viene. Como experta en feedback y uh, con ella pues lo que vamos a hacer es caga, cagarla porque hay una avispa hija de puta. Y los profesores de este curso son, somos Elena Arnaiz y yo mismo. Hostia, me he equivocado Elena. Uh, me he leído muchos libros de marca personal y, y, uh, y tal al lado, al lado de mi puta vida. Hola, ¿tienes un minuto? ¿O no? no. Que otros, pero lo importante es esto: que podamos responder la pregunta y tú, ¿qué coño eres? Y esto establece estos 16 uh, tipos de, de tipología. Uh, me he equivocado. Bien, uh, en el post también explico cuáles son algunos de los hábitos que pueden uh, ayudar a bla, bla, bla a que son por este orden el liderazgo la coherencia y eh, de alguna manera que los reclutadores no vean que están sobre, cualificador, sobre volvemos a empezar un detallista y no está no está teóricamente si no decimos quiénes somos me acabo de hacer la picha un lío hola tienes un minuto Hoy te hablo de confianza, formación y tecnología, los tres grandes ejes del de... ¿De qué es lo que está pasando con, con la gran cantidad de, de ideas que están... ¿Cuál es o cuál no es tu identidad? ¿Cuáles serían los típicos errores que se cometen en la búsqueda de empleo? Eh, también hablo de, de, por ejemplo, de la mierda. Morceo le dio el giraneo entre la pastilla... Eh, y contacto máximo. No lo he hecho bien. Adoptado. Veremos qué pros y qué prontas eh. Hola. ¿Tienes unos minutos? Cuando el garajo vuela abajo, hace un frío del carajo. Se construyen nuevos muros tras 30 años de haber derribado el de Berlín. Algo bastante uh, apocalíptico y gilipollesco. Cuando vuela a tropicones hace un frío de... Y finalmente acordémonos de la magia que tiene cagarla como la estoy cagando ahora. La. la. Bla, bla, bla, bla. Y. no me acuerdo el título. Ah, esto es una mierda porque hay gente gritando y me he quedado blanco. 2018. Aquí hay unos patos que no me dejan hablar. Se me está yendo la olla. Vamos a ver si nos apoyamos un poco. Primero, eh, si estamos a... a, a, a nos vemos la semana que viene y dejo con el, el fórum de mierda porque me he equivocado. Hola, Hola ¿tienes, ¿tienes un, un minuto? minuto? A ver, míralo, a ver qué tal. Qué Otra vez, perdona, perdona, corta, corta y sigue. Hola, ¿tienes un minuto? Esta semana... Sí, bueno, control y me he equivocado. <risa> y esta es una toma falsa. <risa> Hola, tienes un minuto. Esta semana vamos a empezar otra vez. La cuestión es que me acabo de hacer la picha un lío. viene